Gracias, sí. Y de, y de forma breve, ni es fobia al turista lo que hemos traído hoy aquí, ni es fobia a la economía digital, ni mucho menos a la economía colaborativa. Porque sí, la economía colaborativa, si es poner en el mercado un bien infrautilizado a escala pequeña, pues ¿quién problema va a tener en que alguien alquile el sofá cama de su casa a un turista o un coche que no utiliza pueda ser utilizado? A eso ningún problema. Nosotros lo hemos querido separar. porque Podríamos hablar de economía colaborativa muchísimo y podríamos hablar de la sentencia que estamos esperando del Tejue para que valore si Uber se tiene que basar en la ley estatal, en la ley orgánica del transporte terrestre o la directiva, o la directiva europea de, de sociedad. Pero nosotros hemos cogido un tema que me parece importante, que no estamos hablando de un bien infratorizado, estamos hablando de un bien, estamos hablando de un derecho recogido en la Constitución, en el artículo 47, que es el de la vivienda. Me parece muy importante y positivo, incluso que ustedes eh, hayan colaborado, la Secretaría de Estado, con el, con el. Miraba hacia el señor Montoro, que ahora ya se ha podido ir. Eh, con, con, a, a, puedan colaborar para, para incluso obligar, o pedir, o solicitar a estas empresas colaboración con la Agencia Tributaria y que incluso estas rentas puedan aparecer en el borrador para hacer mucho más fácil al, al, que, al anfitrión que sus, sus deberes tributarios. Yo creo que esto. Nos puede acercar mucho al próximo Pleno a poder tener una moción, consecuencia de interpelación, aquí unánime, instando al Gobierno a ciertas medidas, porque se trata, porque podríamos hablar, y yo creo que vamos a hablar bastante de legislatura, de economía colaborativa y de cuestiones digitales. Pero es que aquí estamos hablando de vivienda y del derecho de vivienda que no puede ser puesto en entredicho por la presión turística, porque está muy bien el turismo, crea empleo, eh, la gente viene a este país y la gente le encanta que venga el turismo, pero no puede afectar al derecho a vivienda y simplemente era eso. Eh, también separar plataformas. El Ayuntamiento de Barcelona ha requerido a estas plataformas a que colaboren. Les ha pedido eh, que solo publiciten las que tengan preceptiva licencia turística y si ha encontrado han encontrado colaboración pues de plataformas hay que nombrarlas como Booking ni un rental y etcétera pero hay otras como Airbnb que no lo están haciendo y no por casualidad la concejala del distrito primero del Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que Airbnb es el cáncer de, de Barcelona porque está dejando muchos barrios sin vecinos y vecinas muchas gracias gracias señor <coughs> quiero a la palabra en nombre del Gobierno señor Ministro